Pedro Fernández José Martín Cuevas Cobos, Guadalajara, Jalisco 28 de septiembre de 1969 Más conocido por su nombre artístico, Pedro Fernández Es un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera ha tomado su nombre y apellido de dos grandes figuras de la música mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Empezó su carrera internacional con la película La Niña de la Mochila Azul 1979. Y el álbum del mismo nombre con el éxito de la canción y la película continuó su ascenso a la fama con varios papeles en películas como amigos el oreja rajada mamá solita y la niña de la mochila azul todo a la edad de 12 años además de las primeras películas siguió teniendo éxito grabando canciones como guadalajara y la mugrosita Nace en Guadalajara, Jalisco, México, cuna del mariachi, el 28 de septiembre de 1969. Creció en Villa Corona, Jalisco, lugar donde comienza su interés por la música. Su padre fue quien lo impulsó a hacer su carrera artística, presentándolo en Palenques, donde conoció a Vicente Fernández, a quien Pedrito, a la edad de 6 años, le cantó una canción en un palenque de Claquepaque, Jalisco, México. El señor Fernández quedó asombrado y pocas semanas después lo llamó para viajar a la Ciudad de México y hacer pruebas en la CS. Lo contrataron y grabó su primer disco. A los 15 años se mudó a arraicar en la Ciudad de México y en el año 2002 cambió su residencia a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Entre sus éxitos de niño están canciones como Corriente y Canelo, Canto a la Madre, Amigo, Guadalajara, La de los Ollitos, entre muchas otras. su adolescencia incursiona en la música pop, grabando temas como Maniquí, Coqueta, Muñeca Ojos de Miel, Un Sábado Más, Delincuente, etcétera. Y a la edad de 18 años graba en español el ganador éxito del grupo sueco ABBA y Absurda Confidencia, éxito del grupo británico ONE. También graba un disco con canciones de Juan Gabriel titulado Querida, donde hace Dueto con la cantante Karina de Venezuela. Participa en la telenovela Alcanzar una estrella, 2, donde se integra el grupo Muñeco de Papel, junto a artistas como Ricky Martin, Angélica Rivera, Lee, Gaitán, Sacha, Chocol y Eric Rubin. Pedro tiene una pausa de tres años sin grabar material nuevo debido a sus problemas con su disquera, la cual le pide que si quiere volver a grabar, te deje la música ranchera en el olvido. En 1993, su nueva casa de discográfica, Polygram, le abre las puertas y regresa a la música que lo vio nacer y de la cual nunca más se separará. Graba los temas Lo Mucho Que Te Quiero, Gema los dos enamorada, serenata huasteca, entre otras, y se pone de moda la música ranchera juvenil, pues no había aún ningún artista joven que tuviera confianza en este género. En 1994 es lanzado su álbum Mi Forma de Sentir, un tema que le da un éxito inigualable y de nuevo retomando aquella fama que tuvo de niño sonando en todo el continente americano y Europa, alcanza el disco de platino de México y, donde, y doble platino en Estados Unidos, Venezuela, Chile casi toda Centroamérica. En 1996 graba cuatro canciones inéditas y una recopilación de éxitos. El disco se llamó Deseos y Delirios, donde vienen temas como Fueron tres años, Si tú supieras Virgen India y éxitos de discos rancheros anteriores. De corazón y 2002, Pedro Fernández ha estado presente para la compañía Televisa, ya que siempre ha sido considerado para temas de telenovela, así como para cantar, el himno nacional, para personalidades como los voceadores Julio César Chávez y Finito López, así como partidos de selección nacional entre México y Brasil en Guadalajara. Aquí Pedro canta temas como el Todo y la Luna, la otra, Papá de Domingo, Cuento con su hija Gema, tema de dedicado a papás divorciados, o que están separados, que murmuren, bienvenida el siete mares, quién será la que me quiere a mí, etcétera La carátula de este disco es una obra del arte del pintor Orlando Campo. Escúchame de grabado en 2005, y obviamente Pedro Fernández es la carta fuerte en México, de universal music desde hace unos años por lo que sus temas suenan de una forma bastante especial por decir espectacular así como sus shows donde son abarrotados donde quiera que se presenta algunos temas son ¿Cómo quieres que te olvide? escúchame, me encantas no pasa nada yo nací para cantar él es toda una mujer, etcétera En 2007 el disco Dime Mi Amor con la canción Amiga por favor lo pone en la cúspide de su carrera también graba con el artista internacional y amigo de Pedro Fernández David Bisbal la canción Sana mi herida la cual fue interpretada por el Auditorio Nacional en donde David Bisbal es el artista invitado a su 30 aniversario en el recinto antes mencionado en la Ciudad de México y causando una gran ovación la primera ocasión que cantaron esa melodía fue en Operación Triunfo, España. También contiene temas como Que esto no lo otro, Déjenme llorar, Extraño tu mirar, tema de Bud como compositora de su hija Karina, A donde se nos fue el amor, entre otros. Ha sido invitado a cantarle a la Reina Sofía, al Papa Juan Pablo II, a Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, y al expresidente estadounidense George W. Bush. Ese mismo año retornó a las pantallas, chicas, después de 15 años de ausencia, protagonizando la telenovela de Televisa hasta que el dinero no se pare, al lado de Itati Cantoral. En 2014 protagoniza la telenovela de Televisa hasta el fin del mundo al lado de Marjorie de Sousa. El 27 de octubre de 2014 se anuncia su salida de la misma por causas de salud. En enero de 2015 el cantante y actor fue anunciado por la cadena Telemundo como Quest de Reality la Vosquís 3, en el cual participará junto a la española Natalia Jiménez y el puertorriqueño Tai Yankee. Su más reciente tema, si tuviera que decirlo, ha tenido gran aceptación entre el público, que en la semanas semana de su lanzamiento ya lo coloca en el top 5 de la lista de Thor Latin Songs México, de monitor latino abriendo paso a un éxito más de su carrera.